Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y estamos aquí en un nuevo video informativo para el canal Esta vez de, en, con un gameplay de fondo de Counter Strike Global Offensive Y bueno, aquí les iba a anunciar varias cosas Como que me compré el Counter Strike, aquí lo están viendo de fondo Y traeré gameplays, no solo, tal vez con un amigo o varios, no sé, aún estoy gestionando eso Ahí oye, en el chat de voz de juego. Espero que no moleste mucho, pero bueno. En fin, antes de seguir comentando, en esta escena justo me saqué una jugada grandísima que nunca me había seguido. Ahí me sacado una doble. Y luego me cubro aquí porque me está disparando otro. Y triple, justo con el cargador vaciándose. Bueno, mis las informaciones para este video serán las siguientes. Primero, estoy planeando dejar de lado eh, la serie de Ori. Ya que el juego avanza demasiado adentro para hacer una serie, o sea. El juego es chulo y todo lo demás, pero al, al ir progresando tan lentamente para hacer videos así que sean buenos Debo hacer capítulos de más de 50 minutos y eso es demasiado para el canal Así que voy a dejarlo de lado por ahora, o quizás no lo retome, pero espero retomarlo en un futuro, claro está eh, Segundo, traeré más gameplays de LOL y también Contraestranadores a la lista Y varias series nuevas que no mencionaré Gracias por el apoyo que está teniendo la serie de urlas últimamente Y bueno, también otro anuncio será que voy a estar en un evento de YouTube que va a ser en mi país el 19 de agosto En la zona colonial, esperen un segundo que aquí va una jugada Bueno, una jugada jugada no fue, me elimino este y voy a desactivar la bomba Me hice una cuadra que yo solo maté a cuatro del equipo, pero perfecto en fin, voy a estar en el evento de YouTube que va a ser en la zona colonia frente a la cárcel de Colón, si no estoy mal, eh, a las 7 de la mañana del 19 de agosto. Espero que algunos nos podamos ver allá. Y para más información vayan a la página de Insta que la voy a dejar en la descripción de este video y también la página de Facebook. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, sí, si quieren unirse a mi grupo de Discord, eh, aquí debajo está la descripción y también a mi grupo de Steam que lo voy a dejar también eh, te solo tienen que mandar su solicitud y yo los acepto no, no, no. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, comentar un poco en gameplay de fondo no soy muy bueno en el counter eh, soy nivel 4 en el momento que estoy grabando este video y solo me salen jugadas a veces y no soy muy bueno en una partida incluso me quitaron por jugar mal o sea, bueno, es que es difícil aprender ver, pero después de un rato te acostumbras y está barato para lo considerado, me lo, me lo compré sin pensar porque conseguí, conseguí dinero. Y cuando lo quería comprar estaba un poquito más caro y lo conseguí en 15 dólares y lo compré. Eh, bueno, en fin, también va material para el canal y todo eso lo pensé. También estaba pensando traer eh, la serie de los Sims al canal, pero no estoy seguro porque no sé si a muchos de ustedes les gustará y demás. Y bueno, ya creo que son todas las informaciones por hoy. Sí. Esas van a ser todas, les voy a poner el clip de, eh, final de la partida eh, Porque se hizo muy largo el gameplay, este gameplay estamos en la ronda 16, 16. No veo bien el número, pero posiblemente sea la ronda 20 y pico es, Ahí gana la, el mejor de 30 y pico de rondas, o sea que gane 16 rondas ya gana En fin, les voy a poner el clip final, que es cuando estamos cruzando eh, así, corriendo, porque desde que pasábamos por ahí nos pegábamos un tiro Y perdimos porque el señor verde, ese que está con la marquita verde encima Decidió empezar a dispararnos y a dejarnos abajo de vida En esta ronda no se nota Porque simplemente nos disparó en esta última Pero nos estaban disparando y nos dejaba 67 de vida Y eso es una clara desventaja Porque si uno del equipo contrario con 67, te agarra con 67 de vida Nada más te tiene que pagar dos disparos Mientras que si tienes 100 es más difícil que te mate y tú puedes tener chance de matarlo, pero no. Al señor Verde se le ocurrió dispararnos. Y bueno, aquí vamos simplemente corriendo eh, con el cuchillo, que es muy recomendable. Aunque haces, eh, si vas corriendo haces ruido, pero si vas con un cuchillo vas más rápido. Mira lo lento que voy ahí, pero yo estoy caminando para que no hace ruido. Aquí había uno, le disparé no lo maté. Me tuve que retirar porque había más. Plantaron la bomba, no recuerdo en qué posición, creo que fue en A, sí fue en A. Y me fui por aquí. Eh, ahí en la zona B Pero ya era imposible, ya vamos a perder todo el mundo está diciendo GG ahí abajo a la izquierda eran 3 contra 1, me los pude hacer pero no no lo conseguí porque simplemente estaban lejísimos si y yo con una eh, UMP45 es difícilísimo y ahí me matan en fin, ese es el fin del gameplay y bueno si quieren que traiga traigan gameplay se contraste el este canal den like uh, aquí debajo suscríbanse y denle a la campanita y bueno hasta la siguiente